Buenas a todo el mundo. Hoy es el 11 de diciembre de 2020 y estamos Víctor en México, Germán en Madrid y yo en Mallorca a saludaros y vamos a empezar a hablar hoy de la economía. El vídeo que hemos visto esta semana ha tocado el tema de la, de la economía. Ha sido un vídeo creado, no eh, eh, fabricado, manufacturado, uh, creado, hecho, hecho por una organización externa, no es un vídeo de TVP, así que he salido un poco de la norma de solo usar material de TVP. Y eh, pues tiene música y tiene tres o cuatro puntos muy interesantes sobre la economía, la economía actual. Entonces yo pensé que sería interesante buscar la definición en la RAI de la palabra economía. Y ha salido una lista de... Si, bueno, primero hay siete excepciones y luego hay como diez eh, economía con otra cosa, como economía animal, economía cerrada, economía de escala, y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, la primera excepción de la definición de economía es administración eficaz y razonable de los bienes. Cosa que evidentemente no vemos hoy. Pero en una economía es lo que se... se se busca, ¿no? La, la, la producción y distribución eficazmente, eficaz de los bienes y servicios, ¿no? Sin coste. Uh -huh. uh, luego, conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. Um, vamos a ver. Reducción de gastos anunciados o previstos. Y luego pasa por... Uh, el, los únicos de los tipos de economías que me parecía que se resonaron con el proyecto sería economía de bienestar, que tiene como objetivo global extender a todos los sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida digna, que es totalmente TVP, bueno, ahí haría una, una puntualización, porque la economía del bienestar es propuesta por, por Keynes y es en realidad un reformismo del capitalismo, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Para, para las crisis cíclicas del capitalismo que llevó a la Segunda Guerra Mundial y que siempre son consecutivas, pues se utilizó eso que es una reforma, es decir, empezó a socializarse un poquillo más las... La, los servicios sociales básicamente o sea la economía del bienestar es eso vale pero entra, entra el, el, ¿eh? el, el fundamento o sea del fundamento y a la realidad hay evidentemente un, una brecha grande pero la definición en sí que eh, economía que tiene como objetivo global global extender a todos los sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida digna esto la, la definición así encaja con el, con el claro proyecto. pero es fundamental es decir la asistencia fundamental ah. en TVP sería todo lo, sería maximizar eh, no lo no simplemente lo fundamental o sea incluso la economía del bienestar eh, digamos que se que luego sirvió de telón de fondo para, para el neoliberalismo más salvaje o sea es un reformismo eh, en realidad. O sea, no creo que tenga nada que ver con el proyecto. Porque si acaso las medidas fundamentales, es decir, que, que la gente tenga asistencia médica, por ejemplo, España, vale, tiene asistencia médica, pero los servicios colapsan a veces, ¿no? Como estamos viendo con el COVID. Pero en Estados Unidos es privada. O sea, que depende de un poquillo… Es coger medidas socialistas y tratar de, de implementarlas para lo fundamental. Para, para, básicamente para mantenerte con vida para que puedas ir trabajando vale ok tú lo has dado una, una extensa explicación porque entiendes más de la, la, del lado político y lo que ha pasado que lo que pero la, la propuesta de TVP es cubrir las necesidades de todo el mundo claro y no solo esto, sino elevarla a un nivel mucho más alto a lo que se puede imaginar hoy y lo que se vive hoy, incluso para los más ricos de hoy. ¿no? Entonces, todas las otras versiones de economía realmente no tienen nada que ver con, con cuidar lo que es el origen de la, uh, de la palabra, administrar la casa, ¿no? destruir, administrar la casa, que no se hace hoy en día. Entonces, es por eso que es tan importante que cambiamos el chip en la forma de ver lo que es ser económico, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues como, bueno, como comenta Germán, pues sí, actualmente cualquier este, concepto que se implemente de, dentro del mismo sistema monetario, pues nada más no, no va a pasar de sonar bonito. En la realidad va a ser la consecución de los mismos problemas. Sí. Ejemplo, ahorita me viene a la, me, a la me, un spot de un, del de cuando estuve en campaña del presidente mexicano del periodo del 2000 al 2006, que hablaba de, tenemos que rein, repensar el neoliberalismo. Ha sido muy, ha estado mal enfocado. Tenemos que tener un neoliberalismo humano. En ese tiempo, bueno, es como, en vez, en vez, la voy a sacrificar, pero pidiéndote antes permiso. Sí, Te lo voy a hacer con con mucha suavidad. Claro, claro, claro. Sí. Y bueno, me da la impresión que en ese tiempo todavía había quienes pensaran que el neoliberalismo era algo o había mucha gente que todavía pensaba que eso era algo bueno oye, me da la impresión de que hoy en día, al menos aquí en México ya hay muchísima gente que relaciona el neoliberalismo con algo malo, pero sin haber inventado todavía otro concepto mejor, buscando eh, sac sacando esos conceptos de las mangas, es decir, bueno, ahora va a ser una, no va a ser neoliberalismo Ahora va a ser una economía más humana, uh, una economía más social, una uh, economía moral. Es el concepto que usa el presidente mexicano actual. Y, economía pues, moral. Así es. Y no deja de ser, pues, a por más que sean buenas sus, sus intenciones, son sistemas altamente eh, deficientes para conseguir el un bienestar real y prolongado de la sociedad? Es que mientras hay dinero de por medio, va a entrar la corrupción. Entonces, por mucho que mucha buena voluntad que tienen, el sistema, ups, ah, el sistema va a, a perpetuarse. Este sistema negativo que tenemos. Sí, también decir que, que el Proyecto Venus lo que propone es un, una, una economía que es un modelo económico que no, ha, que no se ha dado nunca en la historia. Es algo completamente nuevo. Eh, hay un autor que se llama Karn Polanyi, no sé si os suena, que escribió La Gran Transformación, y él hablaba de distintos tipos de, de economías, que era la, la reciprocidad, eh, la redistributiva eh, y luego distintos niveles de, de mercado, que es ya cuando se introduce eh, la, eh, el uso de la moneda, ¿no? con sus características que tienen que ser estandarizada que puede eh, eh, llevarse con facilidad, etc. ¿no? Claro, eh, lo que estamos proponiendo cuando decimos que eh, en el vídeo hace mucho énfasis como en el dinero, eh, no, no queremos abolir el dinero. Es decir, eh, no se trata de, de abolir absolutamente eh, el dinero ni sustituirlo con otra, con otra materia que sea de intercambio o de trueque, sino que lo que proponemos es una, una forma de adaptación cultural en base a la capacidad de carga de la tierra que sea sostenible y entonces ese medio de producción sea ajustable a la... A, a la sostenibilidad del planeta, es decir, a su equilibrio dinámico. Entonces eso va a definir una economía de, basada en recursos, en la que no hace falta ni el uso del dinero, ni el uso de crédito, ni la deuda, ni cualquier tipo de servidumbre. Porque si entendemos eh, el trabajo, eh, en, en la época de las primeras agriculturas... Eh, ya el trabajo reproductivo que se encargaba principalmente a las mujeres no estaba remunerado y hoy en día tampoco sigue sin estar remunera, remunerado y es una apropiación, es, un, es una apropiación de ese, de ese trabajo. Hay un plusvalor ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, estamos en contra de cualquier forma de servidumbre o de cualquier tipo de jerarquización que pueda existir en las sociedades, ¿no? Es que el, el mismo diseño del sistema no lo, no lo provoca, no lo crea esto de la, del elitismo y del eh, individualismo a, a, al, claro. al tema como lo tenemos hoy. El mm -hmm. mismo sistema está diseñado para evitar estas cosas. Exactamente. exactamente Todo lo contrario de, de los sistemas que, que se basan un poquito en la jerarquización, desde... La redistribución de los recursos desproporcionada, cuando empiezan las jefaturas y luego más tarde los estados prístinos y luego ya por los estados globales, imperios, etcétera, hasta la economía de mercado que tenemos hoy en día, está diseñado para la acumulación de la riqueza. Eh, no sé si sabéis lo, lo de los informes que hace eh, esta organización, eh, Oxfam puede ser, que dice que menos del 1% eh, tiene toda la riqueza de la mitad del planeta junta y sí, que claro. cada año va, va acumulándose en, en, en cada vez menos manos. ¿no? Y, y es que el sistema eh, está de alguna manera diseñado para que funcione así y esto es creo que muy importante porque... No es que las personas sean malas en sí egoístas y, y quieran acumular, sino que el propio sistema, las propias reglas del juego, está diseñado para que, para que haya oligopolios, para que haya monopolios y para que tiendan eh, a, a, a haber crisis cíclicas continuamente. Y por ende, pues, eh, revueltas sociales, guerras, etcétera. Está, el sistema está diseñado para que salgan esos elitismos. Es inevitable, es inevitable, tal y como está diseñado. Sí, eso me recuerda al video del enfoque sistémico del COVID, donde ahí también lo menciona: que el sistema actual, de hecho aquí lo había notado, eh, su enfoque es la propiedad, la riqueza y el poder. La generación de la escasez que eh, cuyo resultado es acaparar, retener y privar. Y eso incluye a la, inf la información vital. Total. Sí, sí. Y me parece muy bueno que comentemos el concepto de la economía. Recuerdo cuando... Comencé a aprender sobre el Proyecto Venus. Eh, sentía que, o de, eh, que el término de economía estaba inherentemente relacionado con el, lo monetario. No entendía que economía hacía referencia a administración de recursos o del medio de intercambio que se utilice en general. No eh, de lo monetario. E incluso recuerdo que Tan tenía yo arraigada ese pensamiento en la mente que cuando platicaba del Proyecto Venus, evitaba usar el, el concepto de economía basada en recursos. Yo hablaba de, es un sistema basado en recursos. Y, y pues ya, gracias al, al Proyecto Venus, pues en, eh, obviamente, bueno, he entendido muchísimas cosas y entre ellas, los eh, pues, ¿cómo, estos, cómo, ¿cómo son realmente estos conceptos, sus definiciones y cómo se implementan hacia un mejor alternativas? Es que, sí. como ya decía, la, en, en última instancia todas las naciones dependen de los recursos naturales. Y el dinero lo hemos, lo hemos inventado para para distribuirlas, pero va fatal. Y, y además, como dice Roxanne en el vídeo, este dinero que tenemos es lo que nos permite el grado de libertad que creemos que tenemos. Sí, es verdad. Solo eres, tan, solo, solo eres tan libre como tu poder adquisitivo, lo que tienes en el bolsillo, ¿no? Y esto es... Es muy triste cuando te das cuenta de cómo funciona el sistema y cómo te está frenando de mover adelante. Y, y nosotros que estamos en situación, que estamos aquí, tenemos ordenador, tenemos agua corriente, tenemos electricidad y todo esto, pero toda la gente que no tiene ni, ni dónde caerse muerto, ¿no? Y, y, y es tan injusto el sistema de de, de reparte del dinero, ¿no? Sí, totalmente. Y pues el video tiene, este es una compilación muy buena de, de mucha información y de información e, e imágenes es buena producción este, desde el principio cuando te muestra el caos que hay en las bolsas de valores sí desde, desde ver esas escenas de ahí de las personas especulando especulando sí. pura especulación pura y, y no sé si habéis dado cuenta pero tiene nueve eh, años el vídeo es del 2011 es del 2011 y oh, perdón perdón es de 2013 que lo colgamos puede que es de 2012 entonces porque tardamos un poco en, en traducir pero tiene 10 años cuántos años 8 años y, y la situación es igual o se oh, está pues, relevante como, a pesar de todos los cambios y nuevos políticos y esto y el otro que han ido y venido, pero la situación es lo mismo. Es un sí, desastre. Sí, pues realmente el sistema monetario eh, pues es, se mantiene estable desde hace, pues mínimo desde que Jack se dio, se dio cuenta de, de eso en la Gran Depresión e incluso así termina su video de... de como dijo, ahora tengo 94 años y me temo que mi postura sigue siendo la misma que en ese entonces, Sí. <risa> porque realmente sigue igual de, de estancado el, el sistema, no sí. sé, desde hace 100, 400 años, no sé cuánto tiempo, poda, no sé en dónde podamos hacer alguna, alguna eh, corte. Mm. Es cuando dice después, pues, esta mierda se tiene que acabar, ¿no? Así es. Siguiendo lo que tú has dicho ahora, dice después, pues, esta mierda <risa> se tiene que acabar. Exactamente. Sí, es muy bueno. Sí, eh, es que mmm, podríamos comentar cosas sobre, sobre el sistema monetario, pero es que hay tanta mierda. Sí. <risa> tanto que criticar, que es que... Es que, que sí. vamos a dar muchas vueltas en ello, ¿no? Sí, tengo una de las preguntas frecuentes eh, de Venus Project y solo voy a leer un par. vale. Es la pregunta eh, creo que 5 o 6 que dice, ¿existen muchas desventajas al usar este viejo método de intercambio por bienes y servicios? Aquí solo consideramos algunas y le dejamos que añada más por su cuenta. No voy a leer todas, pero voy a poner a, a alguna. El dinero es solo una interferencia entre lo que uno necesita y lo que uno puede obtener. No es dinero lo que la gente necesita, sino acceso a los recursos. Sí. El uso del dinero tiene como resultado la estratificación social y el elitismo, basados principalmente en las disparidades económicas. Las personas no son iguales si no tienen el mismo poder adquisitivo. La mayoría de la gente es esclava de trabajos que no les gusta hacer solo porque necesitan el dinero. Existe una tremenda corrupción, avaricia, delincuencia, malversación y muchos otros problemas basados por la necesidad de tener dinero. Eh, bueno, y son un montón. Eh, enumera, enumera 14, 14 puntos. Y mira, este, eh, la tierra está siendo saqueada para obtener ganancias. Es inherente a, al propio sistema porque lo, está diseñado para, para, para que funcione así. Es curioso porque el sistema monetario actual se basa precisamente en lo que hablamos la semana pasada de la religión y que decíamos que la ciencia parte de hipótesis. Right. Así que hay una diferencia entre hipótesis y especulación. La especulación tú no la puedes falsar. No puedes, demostrar, no puedes demostrar que está falsa, ¿sabes? Entonces no es científica. Cuando en sí mismo eh, el neoliberalismo eh, se basa en especulación. O sea, la especialidad de que, que si nos remontamos a la época industrial, en el capitalismo primigenio, ok, eh, empieza a haber un, una una tecnología más adecuada y más tecnificada para, para hacer un producto. Entonces, te especificas en ese producto en sí, lo vas mejorando continuamente. Entonces, eh, vas generando, por decirlo de alguna manera, un, un oligopolio acerca de ese producto. A su vez, dependes de otra, de otra empresa que, te que hace otro producto, pero que tú lo necesitas. Hay espionaje industrial, etcétera. Entonces, el, el, el capitalista, por decirlo de alguna manera, o el, el yuppie de ahora, pues tiene que especular. Hace él lo que más le interesa es vender y las ganancias, la acumulación por el etos de su grupo. Entonces, eh, él especula acerca de lo que puede vender. Y lo puede comprobar si su especulación es cierta, si, su, si acierta según el mercado, según la demanda pero no tiene nada que ver con la demanda real, no hay oferta y demanda, como dicen los neoliberales. O sea, simplemente yo hago mucho y a ver si se, si se compra, y si hago mucho, pues hay una crisis de sobreproducción. Sí. Esto me gusta mucho porque lo dice aquí, creo que lo no más importante. Luego, si puedo interrumpir ahí un segundo, es, sí, sí, claro. es terrible lo que no se vende, todo un montón de, de productos, tanto comida como de electrodomésticos, como coches incluso, se tiran. Sí, para, para Perfectamente que... Perfectamente nuevos. Sena B, si quiere, estado en la estantería de la tienda. Los sí, tira. Sí, sí. Que es un para, desperdicio tremendo de recursos. En los Antieconómica total. Totalmente. Y todo es para que el precio no baje. Yeah. Es para que... Es, es que es todo como tan... Es como... Había un libro de un autor que se llama Antonio Baños. Creo que se llama La economía no existe. Y que ponía el ejemplo de, de que en la antigua Roma eh, abrían las tripas de un animal para ver si, ese, si para de, deducir la suerte que iba a tener ese día pues, y tomar decisiones políticas. Y muchas veces eh, eh, si, lo, si te paras a pensarlo. Es como imaginarte a un yuppie en la bolsa de Wall Street, entrando en trance para, para ver qué le dicen... <risa> para convertirse en, en adivino, ¿no? Y entonces especular y decir, vende, vende, vende, ¿no? Uh -huh. y, y es como, ¿en serio funciona así de estúpido? O sea que porque haya oligopolios que sobreproducen, entonces no se ajusta la demanda y tienen que despedir a la gente porque tienen productos de sobra, entonces no quieren invertir en salarios de las personas, más ahora con la automatización, tampoco quieren invertir en tecnología, porque esto que dicen de que el capitalismo trae eh, el avance de la tecnología, no, no, no, no está para perpetuarse a sí mismo y mantener el estatus la tecnología va progresando según las redes de intercambio y el, y el aprendizaje colectivo, que es otra cosa entonces, eh, una vez que ya tienen todo eso, pues es que sucede el colapso. Y su sí. su suceden este tipo de, de cosas que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar lo que venden. Entonces, para el, el, el lugar de bajar los precios, para que todo el mundo tenga acceso, pues entonces pues se, se crean crisis. Y se... Sí. En fin, está diseñado. ¿vale? Y es cíclico, es sistémico y cíclico. Cíclico e, in e inevitable si, si no se hace nada. Es decir, inhabilitables si no tenemos otras formas de adaptarnos al medio ambiente, es decir, otros modelos de producción. Lo que dice ya, cambiar de sistema, tenemos que rediseñar el sistema, no solo cambiarlo, sino rediseñarlo. Y ya ahora yo me voy a meter con el tema del pensamiento sistémico, porque como esta semana me lo he estado chupando un montón, pues... De la, he estado escuchando a un señor que se llama Russell Ackoff, que los vídeos tienen casi 20 años y, mm. y el señor era muy mayor, o sea que me imagino que ya está fallecido, pero es, es un hombre casi, casi tan interesante de escucharlo como a, a Jack. Cuenta muchas historias, da muchos ejemplos a través de historias, como hacía Jack. Entonces yo le he encontrado sumamente interesante. Y una de las cosas que él habla sobre el pensamiento sistémico es que cuando quieres... Estudiar tu, tu, tu sistema. Es, tienes que desmontarlo. Uh -huh. Primero tienes que desmontarlo y ver las piezas, de qué está compuesto, a ver cómo funcionan entre ellos, dónde están las trabas, qué dificultades tiene cada, cada pieza, digamos. no uh -huh. uh, Dice, por ejemplo, que los niños, cuando les das un juguete o un objeto nuevo que ellos no conocen, ¿qué es lo primero que suelen hacer? Intentar desmontarlo. Y luego estudiar las piezas y luego volver a intentar a juntarlo, ¿no? Y tiene que ir en, O sea, que ellos van aprendiendo sobre sistemas desde bebé. Desde Entonces, um, tienes tus piezas desmontadas, pero no puedes coger solamente lo mejor de, de cada cosa. Porque cada, cada segmento tiene que juntarse luego para hacer un entero que tiene que funcionar juntos, tiene que trabajar juntos. Entonces, por eso se tiene que estudiar de, como se dice en inglés? The big picture, la imagen grande, ¿no? Desde lejos. Cuando buscamos arreglar un solo problema, los efectos que puede tener sobre otras cosas, es como el efecto mariposa un poco, ¿no? O, o cuando tiras una piedra al río y haces los, los estos, ¿cómo se llaman? Las, ondas las ondas en el agua, ¿no? Entonces, uh, un ejemplo que daba era de, de mirar de otra forma de, sol de solucionar las cosas. Y él dio un ejemplo muy interesante de una compañía de fósforos, de, ¿os acordáis de aquellos antiguos? Bueno, todavía los tienen en las discotecas y los, los libros de, de, de fósforos, ¿no? que es, vienen en un cartoncito y abres la tapa, bueno, la gente en, insistía, no, no aprendían a no darle a la, a la parte de fricción con el librito abierto. Entonces tuvieron muchos casos de gente que se quemaban las manos porque se prendió fuego el libro de cerillas, como los dejaban abiertos, saltaba la cabeza del fósforo prendido y prendía a todos los demás y se quemaban las manos. Y estaban cansados de juicios pagando a la gente por daños, ¿no? Por las quemaduras. Entonces, pusieron en la, en la solapita no prender el mechero con, la, con el cartón abierto, algo así, ¿no? Un aviso de no hacerlo. No hizo ninguna diferencia. La gente seguía quemando las manos. Entonces, aparece un día en las oficinas de la empresa un chico joven que decía, quiero hablar con el, con el jefe máximo. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy la persona que tiene la solución a su problema con los libritos. Entonces, ah, sí, ah, bueno, a ver. Bueno, total, terminó hablando con, con el gran jefe, ¿no? Y el gran jefe le decía, bueno, ¿y qué, qué idea tienes tú? Y, y dice el chico, ah, no, dice, primero tú me vas a decir lo que vale para ti mi idea. O sea que no te la voy a dar gratis. ¿no? Pero yo tengo la solución. Entonces hicieron un contrato, se acordaron un dinero y dicen, bueno, ¿y qué es la solución? Dice, poner la, la tirita esta de fricción en la parte de atrás del librito de fósforos. Mira qué tontería. Es sí, sí, sencillo. Pero miró desde fuera vio el problema y lo, lo, lo resolvió con otras ideas. Luego otro, otro problema que tuvieron era con las neveras, que yo no lo había pensado antes, pero hay neveras que abren a la derecha y que abren a la izquierda, ¿no? Y según, no porque tú eres diestro o siniestro, sino porque el hueco de tu cocina necesitas que te abre así o, o así, ¿no? Entonces hubo un fallo de producción en dos estados, en Estados Unidos, y en uno hicieron demasiadas um, neveras que abrían hacia la derecha y en el otro estado demasiados que hicieron a la izquierda, o sea, tenían exceso, pero les, les resultó, me imagino, no lo sé, pero imagino que habrán hecho un intercambio ¿no? de, de algunas cosas, pero el chico que resolvió el problema desmontó la nevera, Vio que la parte de adentro de la puerta que tiene las estanterías y las, las rejillas estas para poner los frascos y tal, esto sale con un destornillador, esto sale. Y lo giras y es, funciona exactamente igual, pero la puerta ya está al otro lado. Entonces les dijo, hacer las bisagras no de forma que tienen que ir así, sino que tienen que engancharse así, no sé si, si me, me ven la diferencia engancharse así, y poner dentro del marco de, la, de cada nevera una, unas clips agarraderas, y entonces no importa si la nevera va a la izquierda o a la derecha, va a, engancharse, va a poder engancharse y ser, incluso si la cocina lo cambian, ...y quieren poner la nevera en otro sitio, pueden ellos mismos cambiar la puerta... ...porque las bisagras, los enganches son... ...y los tapas, los que no están en uso, los tapas con una tirita de plástico... ...o sea, se vio, se, se vio el problema desde afuera y buscó una solución diferente... ...y esto es lo que ha hecho Jack, ha mirado el problema desde afuera ha visto tan grande, tan grande, y por eso también son 75 años, ha tenido tiempo para hacerlo, ¿no? 80 años que estuvo con el tema, que pudo ver todos los segmentos de la sociedad y los fallos, los fallos que, tiene, que han tenido. Y esto de, la, de, de, de comer más recursos de lo que, podemos, que el planeta puede reponer o polucionar y todo esto, estos son segmentos y tenemos que buscar de cómo funcionan juntos sin tener efectos negativos en otros, de, en otros segmentos, en otros departamentos o áreas. Pues es súper interesante este hombre, el Russell Akov Ahí lo puedes poner en el chat, por fin. Sí, bueno, es que he visto tres o cuatro y los tengo en el, los tengo en el otro. Oh, espera, voy a buscar. Es en inglés, el, eh? El nombre, el nombre, el nombre. Ah, de... el nombre, sí. A ver. Sí, es que, eh... ah, vale, ok, gracias. Hay uno claro, en particular, bueno. te buscaré el enlace, que habla, Adam, habla despacio además, uh -huh. así que. Imagino que hoy en día pues es difícil que se consigan dar soluciones externas a cualquier sistema o empresa, porque pues si uno no trabaja, bueno, para empezar, pues por la eh, secrecía que todas las industrias tienen, los, la gente de fuera no tiene acceso a, a las problemáticas o situaciones que hay en las empresas. Y segundo, porque pues nadie... Haría un dar, ir, iría a buscar una solución a una empresa para la que no trabaja. Mm. Solamente, pues, en casos como el del muchacho, que tú comentaste que era como que un problema así muy, que, muy extendido que, que se sabía que tenía esa empresa, entonces el chavo llegó y supo negociar. Sin embargo, pues si no existiera la secrecía industrial y las problemáticas de los bienes y servicios fueran, fueran información pública, pues cualquiera desde, desde dentro y desde fuera en todo momento construiría mejores soluciones. Claro. Sí. La escasez de información o la sobranza de misinformación o desinformación es un problema grave. Estuve viendo hoy que Facebook um, ¿Qué dijo Isaac. Isaac? No pude entrar, eran... Sí. A no ver. pude entrar, eran seis minutos tarde, tal vez por eso. Le añado, a ver, pena. Germán se salió, se salió. Había dicho que un segundo. Sí, ahora vuelve, dice. Ahora le estoy llamando. Es que no podrá entrar, Isaac. No sé, nada. pero le, le, le estoy llamando particularmente a él. Uh -huh. Welcome back, Germán. Bienvenido. Hola, Isaac. Y también, Zach. Hola, Hola, Isaac. Hola, Isaac. Hola, Isaac. ¿Qué onda? ¿Qué ¿Sí escuchas? ¿Qué onda? Uh -huh. Sí, muy bien. Estamos eh, platicando sobre el tema de la. ¡Ah! Con cámara, muy bien. Eh, uh -huh. Sobre el tema de la economía en general y qué desastre es, cómo lo llevan hoy en día y tal, ¿no? Y cómo habría que... Bueno, la, lo que es una economía basada en recursos, ¿no? Isaac, nos saludes desde Me México. un espacio. Sí. Ah, ya. Yeah. Tú también estás en México, ¿no, Isaac? Sí, estoy en México. Pues, Víctor también está en México. No sé si sí, se... ya, ya nos conocíamos. Ah, ok. Muy bien, Ajá. Muy bien. <ríe> incluso Incluso se... de, algunas, de algunas, eh, algunas pocas reuniones a las que pude entrar en, que hizo, organizó es ahí en México. Ah, vale, en, vale. En el 2017 fue cuando entré a algunas con, con ellos. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ha empezado a llover aquí, espero que no se molesta en el sonido, pero está muy fuerte la lluvia, no lo escucháis. Pero, se oye, pero poco. Ah, menos mal, está súper fuerte. Habrá una tormenta, seguro, pronto. Um, pues, ¿dónde estábamos? Que las soluciones, ¿no? Entonces, lo que hizo Jack era esto, des desmontó el sistema social, de, de forma mental, evidentemente, o sea, que intelectualmente, y buscó las causas y, y, y las, las cosas que entorpecían un sistema con otro sistema, subsistema, mejor dicho, en la sociedad, ¿no? Cómo el entorno influye sobre el comportamiento. Eh, y todo esto de, de los sistemas y de, de uh, pensar sistémicamente, también se, se vuelve muy mecanicista. ¿No? Entonces... Aún más se encajan en las piezas, la, el, el mecanicismo junto con el comportamiento humano. O sea, el comportamiento está eh, influido por el entorno, influenciado por el entorno. Y el, el mecanicista dice que nada es, se activa solo, siempre hay algo que lo empuja. Y todo, todo hace un, una pelota que se encaja muy bonito, no, no sé si me explico bien. Sí. Sí, sí, sí. Se te perdió Germán, te mutaste. Perdón. Sí. No, que, que me encanta la línea por donde, cómo lo estás explicando, porque en mi cabeza me estaba haciendo como, como circulitos, no sé cómo explicarlo, ¿no? <risa> todos están encajados, como si fuesen diagramas de Venn, ¿no? Y entonces, uh -huh. donde ves las intersecciones y que al final, pues todos influyen, ¿no? Sí. A veces he pensado que me gustaría hacer una charla y Ajá. tener una pizarra blanca de estas y ir haciendo, el dibujo, pero se había tan complicado que nadie lo entendería. Sí, a mí Entonces, también me gustó porque cuando está, hablamos del, del enfoque sistémico, sí, ya me vino a la mente, así como una imagen de, con muchas cosas conectadas. Y cuando metiste el término de mecanicismo, sentí que todas esas cosas se empezaron a mover. <risa> Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que si mueves una, eh, tiene repercusión en todo. En todo. Ah, diagrama de Ben. Ya sé cuáles dices, los que son como cables que se sí. mueven, ¿no? Cuando mueves uno y se mueven todos los demás, sí, como, telara, como una telaraña, pero así toda desordenada. <risa> diagrama de Ben. Cuando hablo, ¿Es la... ¿perdona? Escribe cuando bla... el diagrama de Ben. No ¿Cómo, sé. Se, ¿Cómo se escribe diagrama de Ben? Eh, con V y no sé si con dos N V, E eh, no, eh, eh, o con M al final no sé, no me acuerdo Ya, sal, ya me que... salió ya me salió en, en Google lo bueno es que es con doble N, mira, lo voy a escribir en el chat ah. okay. Sí, lo bueno es que Ahí luego buscas cosas en Google y aunque las escribas mal el Google te dice, algo. te las corrige, ajá. Aunque como dice luego el dilema de las redes, puede ah, que sí. a ti te dé diferentes resultados que a mí el Google, pero quién sabe. Sí, sí, a ver los círculos, sí. Voy, voy, voy un segundo a coger, eh, a ver si... mucho y Ok. Isaac, ¿qué, qué te ha parecido a ti el vídeo? ¿Lo a ver el vídeo que, que compartí para esta semana? Sí, lo vi, pero mmm, ya lo vi cuando, en cuando lo tuviste el enlace y ya, ya me hace un poco difícil de encontrar qué es lo que tenía el video. Pero lo que me acuerdo es que estaban criticando. Estaban criticando. Um, pues sí, el, la forma de hacer las cosas. Actuales. Pero ¿cuál, algo. So... Un, un, un punto muy grande del video, ¿cuál, cuál fue? O algo sobre el, la, el sistema monetario que te gustaría comentar. ¿Este es el tema principal del video? Pues. Aquí, aquí he visto un. Un, un personaje. No me acuerdo si es economista él, ¿eh? de pero él lo que se lo que se dedica es a mm, hace permacultura esa persona y explica que eh, por ejemplo la, el término moneda y viene de memoria y de una diosa no me acuerdo si era que, eh, Una, di una diosa no recuerdo de qué cultura se llamaba el último se me, el último apellido se llamaba moneta moneta y de ahí viene el término moneda y memoria oh, yeah. y, no lo no sabía entonces él trata de, de, hacer, de explicar acerca de la economía pero no sé cómo ellos crearon una moneda, una moneda que se llama eh, TUMIN, no, el, el TUMIN es de Oaxaca, no. Eh, no recuerdo bien el nombre de la, perdón, este perdón, pero ellos, es de cuenta que el, cada vez que crean dinero, se crea con acciones de de algún ecologista esa moneda entonces ellos pues por, mm, por hacer cosas locales pues por así decirlo pues ellos son su, su, su, sus intentos de salir del, de la economía y luego por ejemplo esta otra que es se llama moneda par que es de argentina es decir la recuerdo y ellos son una superación al trueque que es de crédito mutuo oh. Es como un Bitcoin, pero no, no crece el valor, sino que las personas le dan el valor. Y digamos que la existencia total de moneda es cero. Pero cuando tú prestas, este, se le agrega... por ejemplo, que yo le, yo le vendo algo a, a, a Víctor. Entonces, el, el circulante total del dinero es cero. Pero como yo le vendí algo a Víctor, Víctor me debe a mí 50. Debe a la, a la comunidad, 50. Entonces yo, el, al inicio, el que la comunidad le prestó 50 a Víctor. Entonces, Víctor tiene 50 y la comunidad tiene cero, ¿no? Tiene... Al que le debes tiene menos 50, algo así. Pero haz de cuenta que no, no es, no es este inflacionario como el, la economía actual, donde este, cada vez se está creando más dinero y más dinero. Eso también es una, una forma local. Llama, estas, todas estas monedas se llaman monedas de crédito mutuo. Y después de la, la economía normal, pues, que se usan son no son globales, pero, pero pues hacen sus intentos a las personas ¿sí? para parchar el sistema entonces um, eh, por ejemplo para poder comunicarles a ellos ¿no? por ejemplo hay otro luchador social que, que es de España y creó una criptomoneda para. No sé si conozcan las cooperativas. Las cooperativas, este. Quiere crear una cooperativa global donde no tengas que pagar impuestos al gobierno. Y. Porque él. te cuento la historia, él se llama. Mmm, déjame recuerdo, ¿eh? Bueno, la, la, la empresa se llama Firecoin. Y Firecop es la, la, la moneda Firecoin. Y la, y la empresa Firecop. Fire, no me acuerdo si, es, si se dice si así. Firecop. Eh, Fire, de... Como justo, creo que es justo, ¿no? Empresa justa. Fire en inglés. ¿Cómo se escribe? F-A-I-R. Ah, fair. Justo. Sí, fair. fair. Ah. Entonces, su este, historia es con los bancos. Empezó a ver un, un algo que estaba mal en los bancos. Lo hackeó, por así decirlo, a los bancos porque pidió en un lugar y, y con ese dinero lo, lo metió en otro banco y pidió prestado más dinero y en otro banco y más dinero y en otro banco y así fue incrementando de cuenta como que le estaba robando a los bancos, por así decirlo, pero porque los bancos nos roban a nosotros, porque al crear el dinero, los bancos, el dinero no existe y el banco lo crea de la nada. Entonces se dio cuenta de esto y, y empezó a, por así decirlo, a hacer una bola de nieve, yendo prestando un lugar, depositarlo en otro banco, y en ese banco le podían prestar más dinero. Así hasta que en, incrementó mucha mucho dinero y, y todo el dinero que ganó de ahí se los dio a muchas empresas de muchas cooperativas y ¿dónde fue esto? en españa tú estás eh, hablando llamó... de enrique durán sí enrique durán en enrique en durán sí yo me acuerdo era yo llevaba poco con el TV del activismo cuando pasó todo esto sí sí fue yo le aplaudí <risa> Me pareció genial lo que había hecho, pero se tuvo que salir de, de España. Estuvo, no sé si estuvo escondido en Argentina. Sigue, sigue escondido. ¿Tú te acuerdas, Germán, de Nur Durán? Eh Sí, claro, pero creo que sigue, tiene que seguir escondido. Vamos, o sea, creo que apareció <risa> en, en el <risa> programa, de... pero tiene España? que estar no sé, continuamente. ¿No, ¿No se volvió a España? Yo pensé que se había vuelto. La verdad que no lo sé. Bueno. Ahorita bien, ya se... está. ¿Perdón? Tiene un nuevo proyecto que se llama Inmunes Health. Y apoya mucho la sobredosis de vitaminas D. Y quercitina. Y no recuerdo el otro flavonoide. Y está metido pues en eso de las criptomonedas. Con la, con la empresa Firecoin. Firecop. Y la criptomoneda FireCoin, entonces él también critica a las a las monedas de crédito mutuo porque piensa que no se pueden hacer este globales solamente locales y pues eso él las cooperativas es un luchador social por así decirlo pero que está al límite de la ley no Sí, sí, lamentablemente luego hay quienes desafían a, a, a la, al sistema de forma demasiado agresiva y sí. les va mal, como ahorita me acordé de, Juli de, Juli de Juliana Assange. Ah, ah. Sí. No todo lo legal es moral, ni, ni todo lo ilegal es inmoral. Yeah. Totalmente según la cultura, los intereses creados, etcétera, etcétera. Lo de las, de crear monedas locales se, se ha hecho hasta en los tiempos medievales eh, que, que diferentes reyes hicieron su propio dinero, sus propias monedas y, y emperadores romanos y todo esto, pero también algunas localidades hicieron su propia moneda y hay un menjunje, cuando van los arqueólogos a y excavan y encuentran... A veces es alucinante que sepan de tantas monedas que hubo, qué moneda es. Se, siempre, o sea, que siempre la economía ha tenido un problema con el sistema de, de distribución de dinero, que ha, ha, ha habido necesidad de hacer su propio dinero. O sea, que siempre ha sido un fracaso desde, desde, desde hace milenia. Y, por ejemplo, me comuniqué con, un, con una persona que borraste de, porque andaba pues, haciendo como un dilema en, el TV, en, en la página, este Darío, y él es pues, este más um, de computación, creo que es un científico forense o algo así, y dice que para poder hacer la economía se ocupa SQL, este, um, base de datos pues en computadora, él sí apoya la economía basada en recursos, pero que mmm, se ocupa integrar bien las bases de datos de las computadoras con el mmm, con los medios físicos reales. Y o sea, no entendí, no entendí muy bien. Eh, pero yo, a mí me gustó porque el, hay una, una blockchain que no necesariamente tienes que hacer dinero, sino es una blockchain en ella, a esa blockchain puedes crear monedas, pero no necesariamente tienes que crear monedas que usa la base de datos o de SQL y estaba intentando de alguna forma para ver eh, preguntándole a, a Darío acerca de cómo podría integrarse en, las bases de datos, de SQL, con esa blockchain, porque... Pero algunos, por ejemplo, algunos economistas, otro economista que conozco que es muy partido del Bitcoin, él sí dice que no, que no puede separar la criptomoneda de la blockchain, porque la... Pero, el, pero Darío dice que, que sí se puede, la blockchain puede funcionar por sí sola. Ahí está el... ¿Qué, qué dijiste al principio? ¿Que lo borramos? Sí, es que creo que él, por ejemplo, es religioso, pero se sí apoya la, la economía usada o en recursos. No sé creo que en qué comentario había era. Pero creaba pues mucha, ¿cómo se llama? Eh, ¿Controversia? Controversia, sí. Entonces, este. Tiene una página de un de un proyecto que se llama Organización de Unión Planetaria, Org Group. Ah. Y dice que apoya en su página dice que apoya el proyecto Venus y combina las, eh, el, el, el Ethereum y otra empresa que, bueno, nuestra empresa es Comunidad, que se llama... Mm, Quiere unir, este proyecto quiere unir todos los países y bajo las leyes que crean que todos, todos los que pertenezcan a, por ejemplo, una nación, a BitNation, BitNation. Ah. Eh, esa corre sobre la cadena de Ethereum y quiere unir a todos los países. Esa surgió, Bit Nation surgió cuando eh, querían, cuando las personas que viajan de un lugar a otro no tienen nacionalidad y no pueden obtener este los beneficios de pertenecer a una nación. Nació por eso, para que tuvieran acceso a ciertas cosas legales, creando una nación virtual. Y esa es la... Tú puedes pertenecer a esa nación virtual, aunque estés en otro lugar del mundo y, y producir este Producir nueva, ayudar a producir nuevas leyes o cualquier cosa pues, de, relacionado con las leyes normales actuales, pero uh, uniendo más la, a, los, a, a las a todas las naciones del mundo hola Fabrico hola Fabrico hola, hola Fabrico. Fabrico llegas tarde como siempre es eh, que recién me levanto de la NAP oh hay algún oye su ¿ha, ha, ha, ha habido ha habido alguna situación en la que haya se haya tenido que bloquear a alguien del grupo? Bueno, ¿de qué grupo en particular? ¿México, España, Venezuela uh, o de cualquier grupo? En... Sí. Pero muy rara vez. Muy rara vez. Mm, ah, ya recuerdo en Team Speak. <risa> Claro, como, como era abierto, se, pues, se, medía, se podía meter cualquier persona. O sea, cualquier persona que poníamos el enlace eh, para unirse a la conversación. Sí. Y, y a veces teníamos que, que estar muy atentos. Germán, antes tú estabas, tú fuiste a buscar algo y desde sí. que no te hemos dado la palabra. Ah, bueno, era, por, era eh, claro era en línea con lo que estabas diciendo comentando tú antes del pensamiento sistémico, etcétera, de, de ver cómo todas las partes eh, o sea, eh, se están integradas ¿no? y que hacen esa propiedad emergente ¿no? del sistema. Y es que estaba buscando el libro De la cuna a la cuna, que, que tiene una frase muy bonita, que lo recomiendan Jack y Roxanne. Por cierto, ese libro, De la cuna a la cuna, lo he encontrado en audiolibro. Y narrado con voz humana. Eh, luego os dejo el enlace, de verdad que lo dejo. <risa> y para que podáis escucharlo, eh, nada, cuando tengáis un ratillo eh, limpiando la casa o lo que sea, o cuando buenamente os apetezca. Y tiene una frase que, que, que, que claro, como el, el libro es muy TBP, ¿no? Que parte de. de, de de que lo que está mal no es focalizarse únicamente en, en una parte del problema, es decir, eh, no, no consiste en poner más palenes solares en un edificio que en sí mismo está, está, eh, requiere un mantenimiento energético que no es sostenible. Entonces, que, eh, como dice Jack, ¿no? que es mejor eh, eh, rediseñar por completo una fábrica desde cero, que tratar de ponerle parches a, a, a la fábrica o, tra o tratar de estar actualizándola constantemente, ¿no? Y dicen que cuando partes desde... que cuando el proceso de, de desarrollo se, eh, se inicia desde la extracción propia de, de lo, del recurso, es decir, desde la, el primer boceto que tienes es, es el primer eh, no es simplemente que haya edificios que tienen que no son eficientes energéticamente, sino que piensas, un momento, ¿cómo, de dónde extraigo los materiales y luego cómo los voy a utilizar a lo largo de todo su proceso para que siempre estén en un círculo cerrado de, de reciclaje continuo, ¿no? Sí. Pues dicen que cuando partes desde un punto, cuando tu punto inicial es que lo estoy diciendo tan mal y la frase es preciosa y la estoy estropeando. <risa> Que dicen que cuando tu punto inicial es el que cambia, vale, eh, la innovación puede ser completamente drástica, drástica a lo que estamos acostumbrados. Es decir, no cambias, eh, no cambias lo que ya está hecho, sino cambias la manera de ver el problema. ¿Me entiendes? Sí. Lo estoy explicando bien. O sea, que lo que cambia es la perspectiva. Cambias la perspectiva y ya no ves simplemente un problema aislado, sino lo ves como parte del todo. Entonces Exacto. ves el todo y entonces ya eh, partes desde, desde... Eso te da una visión, la big picture que decías, que entonces va a desarrollar una innovación eh, increíble, una creatividad en la que por eso eh, cuando... La primera vez que me pasó a mí cuando vi los diseños de fresco dije, ¿y esto qué es? <risa> que, que parecía aquí como diseñado de, siempre digo, que parecía aquí como si Kubrick hubiese hecho una película de ciencia ficción, ¿no? Y con esos diseños que tan bonitos, ¿no? Y, y ves todo lo, lo, hasta los coches, las casas, etcétera. Claro, pues que el punto desde el que se inicia <risa> es diferente en la perspectiva. Mm. No está dentro del marco de referencia eh, monetario, entonces eh, te sales de ese marco de referencia, entonces tienes otra perspectiva de pensamiento. Sí. Y, y si lo haces dentro del marco de referencia monetario, pues como decía Mark Twain, si, si, si todos tus problemas, o sea, si, si todo lo, otra frase que estoy estropeando... Estás matando a las frases, soy matado de frases. Bueno, que sí. Que si eres carpintero, todos tus si eres un martillo, todos los problemas eh, clavos. O sea, entonces hay que salirse del marco de pensamiento del de sistema monetario y verlo desde otra perspectiva. Sí. Ya me que porque, compañeros. Fue un gusto otra vez haber estado con ustedes. Ahí, pues. abrazos, abrazos extensionales. Así también, cariño. Nos vemos la semana que viene. Hasta, hasta la próxima hasta semana. Pues me parece un punto álgido para dejar la discusión, porque yo también tengo hambre ya y llevamos una horita, más o menos. Así que la semana que viene os sorprendo con otro vídeo. Es que he tenido la suerte de encontrar un montón de vídeos antiguos, de 9, 10 años, 11 años que los tradujimos y no los hemos publicado por H o por B. Entonces los estoy sacando todo del, todos del baúl de los recuerdos. Y los que son relevantes a hoy, pues los estoy aprovechando, ¿no? Genial. Así que si quieres para la semana que viene busco otro parecido. Vale, ¿tienes así alguna idea para...? No, todavía no. Tengo que decidir entre la lista de los que hay. Más intringulice. Si esperas un segundo, te puedo dar una pista. A ver, Tera. A ver, a ver, a ver. A ver, un segundo que abra el documento, porque los he puesto en el, en el documento de spamat para tenerlos a, a mano. Y no son necesariamente, encontré ocho hechos directamente de TVP, uh -huh. que son de Jack o de Roxana hablando, y trece que no son, dirigido, no son hechos directamente por TVP, pero que son eh, muy relevantes, muy interesantes. Entonces, entre estos hay... Ay, espero que se me abre un poco lento. La crisis del capitalismo es uno muy bueno. Ah, ¿de David Harvey puede ser? Uh, no sé, ¿es de RSA Animate cuando hacen los hey, dibujitos? Pauline, pues justo, justo iba a recomendar ese vídeo de David Harvey para, para explicar la, las crisis del capitalismo. Ah, Claro, ah, es que luego hay uno que se llama tres 300 años combustibles fos, de, de 300 años de combustibles fósiles en 300 segundos. Ah, qué guay. Luego hay un asombroso discurso de un veterano de guerra. Ah, es, es, es, es, es, es eriza las bielas. Y pues y luego hay algunos de de, de Jack pero que fueran por una una serie de externa, gente externa, ¿no? Que no sé lo que pasó con ellos al final. Pero hay cuatro de ellos. Uno sobre política versus ciencia. Uh, uno sobre la guerra. Uno sobre el dinero. Y el otro, no lo sé. Creo que... Uh, uh, ah, y hay uno sobre religión también. Así que de estos elegiré. Okay. ok. Venga, nos vemos la semana que viene, chicos. Voy a parar la grabación. Gracias por estar Isaac, un placer que has unido con nosotros hoy. Espero verte otra vez. ¿Te ha gustado? Muy sí. bien. Pues nos volveremos a ver, entonces. Adiós a todos. Bravo. Chao, chao. chao.